El estudiantado con discapacidad tiene derecho a acceder al conocimiento en igualdad de condiciones que los demás. Por ello creamos una biblioteca digital en formato accesible, a la cual podrán acceder a través del aula, recursos educativos accesibles que se encuentran en el campus de la institución. Les contamos que a partir de este año, cada docente será quien se ocupe de gestionar material de estudio en condiciones de accesibilidad para su grupo de estudiantes. En el periodo marzo de 2018 a diciembre de 2022, la adecuación del material de estudio se ha asumido desde la biblioteca, en colaboración con el Programa de Accesibilidad. Comenzamos un tiempo de transición y acompañamiento para el aprendizaje de uso de herramientas y apropiación de criterios en la evaluación de condiciones de accesibilidad del material. Es una tarea con desafíos que a medida que continuemos transitando nos aportarán herramientas y sobre todo una perspectiva que redundará en buenas prácticas de formación. Desde Biblioteca nos disponemos a acompañar a que requieran aprender acerca de criterios de accesibilidad, descargar aplicaciones, aprender su uso y trabajar en la adecuación del material de su unidad curricular con criterios de accesibilidad. Para esto podrán acercarse los días viernes en el horario de 9 a 14 horas. Estas acciones se enmarcan en el derecho a la educación superior de personas en situación de discapacidad, Ley 26378-18.